Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se ejecuta la operación de carga de palabra, LW, en la implementación multiciclo de MIPS. Recordemos que una operación de carga es una operación de lectura en memoria, un valor de memoria que hay que leer y que hay que escribir en un registro destino. ¿Cómo se calcula la posición de memoria que vamos a leer? Mediante un registro base al cual se le suma un desplazamiento, que es un valor numérico expresado en, con 16 bits en complemento a 2 y que, para poder hacer la suma, habrá que extender de signo a 32. Luego, se lee esta dirección de memoria y este valor, esta palabra que está en esta dirección de memoria, se guarda en un registro destino. Por ejemplo, la operación LWS0, 4S1, lo que hace es, primero... Leer el valor de S1, que es el registro base y que está codificado en los bits 25-21 de la instrucción. Una vez leído este valor del registro, se toma el inmediato, en este caso 4, que estará codificado con 16 bits en la parte menos significativa de la instrucción. Estos 16 bits se extienden a 32 y entonces el valor 4 con 32 bits sumado con el valor del registro 31 es la dirección de memoria que vamos a leer. En esta posición de memoria habrá una palabra, 4 bytes, que se guardan en el registro destino. En este ejemplo, el registro destino es S0, que está codificado en los bits 20 a 16 de la instrucción. Por último, el valor del código de operación, que son los 6 bits superiores y que identifican esta instrucción, para el caso de LW, valdrán 100 011. Vamos a ver cómo se ejecuta esta instrucción ciclo a ciclo. El primero de los ciclos es el de búsqueda de la instrucción y es compartido con todas las instrucciones. Ya aquí detalles en otro vídeo. El resumen es que leemos el valor del contador de programa que contiene la dirección de memoria de la instrucción LW, que es justo la que estoy ejecutando, y esa dirección se proporciona a la memoria, se le indica que hay que leer y la instrucción leída se guarda al final del ciclo en el registro de instrucción. Además, se actualiza el contador de programa sumándole 4 en la ALU para que apunte ya a la siguiente instrucción. Como siempre, esto es compartido con todas las instrucciones. El segundo de los ciclos también es común a todas las instrucciones. Lo que hacemos es proporcionar el código de operación que se encuentra en los bits 31 a 26 la instrucción a la unidad de control que dedica a todo este ciclo a identificar qué instrucción es para poder generar las señales de control adecuadas. Además, leemos dos registros que son el codificado en los bits 25-21 y el codificado en los bits 20 a 16 de la instrucción. Ambos registros se leen y se guardan en los registros auxiliares A y B. Y luego también, como es habitual, tomamos el inmediato, los 16 bits inferiores, se extiende a 32, se multiplica por 4 y se le suma el valor de PC, vale en la ALU, y el resultado se guarda en salida ALU. Recordemos que esto solo será útil en la instrucción de salto condicional. El tercero de los ciclos es común para las instrucciones de almacenamiento y de carga. En este caso debemos leer una dirección de memoria. ¿Cómo se calcula la dirección de memoria? El registro base se encuentra en A, ya lo tenemos cargado del ciclo anterior y se lleva el primer operando de la ALU. A este valor se le suma el inmediato que está codificado en los 16 bits inferiores de la instrucción. Para poder hacer la suma en la ALU debemos extender de signo este valor para que tenga 32 bits. Y ya ese es el valor que realmente se proporciona al segundo operando de la ALU. ¿Qué operación realizada? Para poder saberlo, debemos eh, mirar el valor de ALU-OP. Es una señal de 2 bits generada por la unidad de control y que vale, en este caso, 0,0. Este valor 0,0 se proporciona a la unidad de control de la ALU, que cuando recibe 0,0 0, sabe que debe generar la palabra de operación correspondiente a sumar. Por lo tanto, sumaremos el registro base más el inmediato con extensión de signo. El resultado, que es la dirección de memoria en la cual se va a producir la lectura, se guarda en el registro salida ALU. En el cuarto de los ciclos de la operación de carga, llevamos esta dirección que tenemos en salida ALU a la entrada de dirección de la memoria que en este caso se le indica que debe leerse. Por lo tanto, durante el cuarto ciclo se lee la dirección de memoria que hemos indicado y al finalizar el ciclo, el dato que hemos leído se guarda ahora en el registro de datos de memoria, que va a almacenar temporalmente el valor de la palabra que hemos leído. Por último, en el quinto y último ciclo de la carga, lo que hay que hacer es llevar este valor que hemos almacenado en el registro de datos de memoria al banco de registros, ¿a cuál al registro eh, destino que estaba codificado en la instrucción entre los bits 20 y 16, que atravesando este multiplexor se hace llegar este número de 5 bits al registro de escritura del banco de registros. Por otro lado, hemos dicho que el valor que vamos a guardar en dicho, en dicho registro eh, viene del registro de datos de memoria y llega a la entrada de dato a escribir por último al banco de registro se le indica la operación escribir registro por lo tanto terminaremos este ciclo habiendo escrito un dato una palabra en el registro destino de con este quinto ciclo hemos terminado la operación de carga de palabra espero que os haya gustado